Hola buenas, hoy en PASO vamos a hacer el segundo ejercicio de selectividad de junio de 2013 En este ejercicio nos dan esta función g de x igual al logaritmo de logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 y tenemos que calcular la integral ¿Cómo vamos a calcular esta integral? La, la integral del logaritmo de x nunca es inmediata por lo tanto siempre vamos a tener que recurrir a integrar por partes. En este caso parece que haciendo un cambio de variable va a ser más sencillo pero no es así por lo tanto vamos a aplicar directamente la integración por partes ya en otro vídeo explicamos la inter... bueno, expliqué yo la integración por partes y se basa en eso esto, ¿vale? en lo de un día vi, una vaca, ¿verdad? todos nos acordamos esta formulita entonces vamos a elegir la u la v y vamos a sustituir entonces empezamos siempre, o casi siempre cuando tengamos logaritmo de logaritmo neperiano de algo vamos a elegir la u el logaritmo neperiano, ¿vale? entonces la u va a ser logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 y ya inmediatamente la elegimos y la derivamos por lo tanto <coughs> <coughs> perdón derivamos ambos lados la derivada de u respecto a u, diferencial de u, y derivamos lo que en el logaritmo de periano, aplicamos regla de la cadena, entonces primero derivamos lo de fuera, vamos de fuera adentro, 1 partido lo que va dentro, porque esta es la derivada de logaritmo de X, uno partido de X, y no nos podemos olvidar de derivarlo de dentro. La derivada de 2x más 1, de, de, perdón, de x cuadrado más 1, 1, 2x. Y el diferencial de x, no nos olvidemos. Y después elegimos el de v, diferencial de v, para integrarlo. Elegimos simplemente lo único que ya nos queda, que es el de x. Entonces, integramos ambos lados, que nos queda que v es igual al integral de diferencial de x, es lo mismo que el integral de 1, que es x. Y sustituimos con la fórmula. Entonces nos ponemos aquí arriba y decimos un día vi, una vaca. Pues cogemos la U, logaritmo neperiano de x cuadrado, más uno, día vi, una vaca, v, x. Vaya por adelante, vale, aquí la x, para que no nos confundamos qué es logaritmo y qué no es. Entonces menos, siempre menos, la integral de vestida de uniforme, vestida una x, y de uniforme por aquí, de u. Que nos queda 2x partido x cuadrado más 1 diferencial de x. Aquí si nos fijamos, podemos eh, operar un poco para simplificar. Esta dos esta dos constante, la podemos sacar afuera para simplificar los cálculos. Y esta x con esta x la podemos multiplicar. Entonces aquí nos queda algo un poco raro. No es una entera inmediata. Porque en todo caso conocemos la integral inmediata de 1 partido de x cuadrado más 1, pero tenemos que ir un x cuadrado que nos molesta. ¿Qué vamos a hacer? Para resolver esta integral vamos a simplificar esta fracción. Entonces borro un poco, lo dejo un poco más claro y vemos cómo procedemos. Bueno, pues entonces teníamos un problema de resolver esta integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, simplificarla. Cuando simplificamos tenemos que tener varias cosas en cuenta. Los grados de los polinomios. En este caso, como el grado es igual, vamos a dividir los polinomios simplemente. Entonces, hacemos aquí una división x cuadrado dividido entre x cuadrado más 1 Entonces multiplicamos aquí por 1 Todo el mundo sabe dividir Y lo restamos aquí Entonces nos queda que este x cuadrado este cuadrado se va Nos queda menos 1 Entonces esto se descompone en 1 El cociente menos el resto Dividido El dividendo Si operamos aquí Vemos que la igualdad se cumple. Entonces ahora, por las propiedades de las integrales, sabemos que la integral de eso de arriba es lo mismo que la integral de estas dos. Eh, no nos olvidemos del 2. ¿Vale? Que nos podemos confundir. Entonces la integral esto se descompone en 1 menos 1 partido x cuadrado más 1. Diferencial de x. Eh, seguimos y terminamos la integral en dos pasos. Bueno, entonces lo que hemos dicho, hemos simplificado esta fracción en dos más simples, nos queda la integral de 1, si recordáis, diferencial de x y la integral de esto. Integral de 1, siempre es x, no olvidéis multiplicar por la constante. Y la integral de esto es una integral inmediata, que os la tenéis que saber porque no queda más que es arcotangente, vale, arcotangente de x. Entonces, dos menos 2 dos por arcotangente de x. Entonces volvemos a donde estábamos antes, sustituimos, nos, nos tenemos que acordar de que había un signo menos por ahí que nos cambiaba, entonces la integral nos queda esto, x logaritmo de x cuadrado más 1, el menos, vea es que hay un menos que cambia, menos 2x, porque siempre es un día vi una vaca menos de uniforme, y este menos afecta aquí y se convierte en un más. Ya tenemos la integral calculada, un poco fea, pero bueno, es la que nos han mandado. Y ahora nos queda, eh, nos dice que pasa por el punto, por el origen de coordenadas que nos sirve para calcular la constante c. Entonces lo hago en un momento. Vamos a ello. Nos dice que pasa por el punto 0, 0, origen de coordenadas ¿Esto qué significa? Que la x vale 0 y la y vale 0. ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo. Sustituimos la y y la x por lo que vale. La y, que es lo que vale la función en este punto, vale 0. Y la x vale 0, por lo que nos quedaría 0 por el logaritmo de 0 al cuadrado más 1, Menos 2 por 0 más 2 arcotangente de 0 y más c. Esto es lo que nosotros queremos calcular. ¿Cuánto vale C? C nos dará un resultado, que ahora vamos a ver. ¿Por qué? 0, 0, y lo que hay aquí nos da igual. Pero en cualquier caso, logaritmo de 1 es 0. Entonces, eso es super 0. Ahí no más. Menos 2 por 0, volvemos bueno, a tener un 0 y el cotangente de cero si lo hacemos con la calculadora porque nos dejan tenerla pero no la programable nos queda 2 por cero otro cero entonces ¿qué nos queda que c vale igual a cero es muy tonto pero hay que llegar hasta ello sobre todo que veamos que hemos operado y que llegamos de una forma lógica bueno ya está ya tenemos el resultado de ejercicio es una integral un poco difícil pero bueno es cuestión de saber entrar por parte y resolverla eh, la duda que tengáis nos preguntáis nos vemos en la próxima Hoy lo que vamos a hacer va a ser el ejercicio 3 de selectividad, opción B de junio. Pues bien, nos piden que calculemos, o sea, que calculemos, no que demostremos, o que comprobemos, que A cuadrado es igual a 2 por la identidad.